¿Qué tal gente? Bueno, vamos a ver si puedo grabar este video como quiero hacer un, un análisis de este. Eh, voy a hablar de varias cosas, pero pues igual este es como un mapa de... se llama Elysium. Es un mapa de, de, de, by, eh, de by Oni, que es un creador de... para Counter Strike, Global, Offense, Global Offensive. Eh, pues hay varias cosas que uno puede... O sea, voy a pasar a hacer como unos análisis de estos. De, porque igual tienen contenido muy bueno, muy bueno en el workshop de, del counter. Entonces, es una lástima que digamos esto no se pueda usar. Eh, o sea, tienen que tener muchos amigos en, en el counter para poder jugar como, como para poder jugar con, con, con gente sí digamos esto no, no se implementa directamente en los mapas del counter solo los que solo los que eh, Valve quiera eh, colocar pues son los que van a aparecer no entonces eso es un problema porque pues igual eh, eh, cuando tienes el counter strike original pues no pues yo sé que muchas veces esto que voy a decir mucha gente ya lo sabe no o sea el counter strike original pues eh, está pues, patrocinado pues lo, lo, lógicamente con pues con con los, con los servidores de Valve y todo, pero cuando es pirata pues no eh, No, pues no sé, porque no sé pero, pero la vaina es que ah bueno, cuando es pirata no la vaina no es que sea pirata original, sino que cuando podemos descargar los mapas y usarlos o sea, trabajarlos, sí, digamos, estos videos, o sea, yo la gente que, o sea, eh, quiero decir es que, digamos, en la parte de modelado y eso que es el área en el que yo voy a hablar y en el que yo trabajo, o sea, en la parte de creación de todo esto, sí, porque es que no es lo mismo los usuarios que son usuarios jugadores de un juego como este, porque hay muchísima gente ahorita, digamos, actualmente, eh, hoy estoy mirando, hay 353 mil jugadores en línea, o sea, eso es una cantidad monstruosa de gente jugando este juego. Eh, poco a poco va bajando, porque, pues, no sé, va bajando. Entonces, eh, este puede ser como un video introductorio y no, una no sé. Igual, este video puede, de una vez, voy a arrancar a mostrar lo que quiero ir, ir haciendo, porque, digamos, o sea, esa cantidad monstruosa de gente que hay, pues, está creando muchísimo contenido y, pues, va, lo utiliza gratis y, pues como que nos, o sea ellos nos dan las herramientas para utilizar por ejemplo el Hammer, que es el, el model para crear este tipo de modelos porque son espectaculares, ¿no? sino que no me quiero adelantar o sea voy a mostrar, primero voy a hablar lo que quiero decir y después ya me hago el recorrido con el análisis de lo que de lo que me he dado cuenta porque igual o sea, esto es una cantidad de gente como digo haciendo esta clase de modelos como este por ejemplo que dice es ilium, pero están basados, por ejemplo, este modelo, sin que me lo digan, yo ya sé que está basado en el mapa de Office. Y yo también leí, digamos, en, el, en, el, en la Community Hub, también él dice que está basado en un mapa de Mirror's Edge. ¿no? Entonces toda la gente, o sea, voy a mezclar un poco las cosas de lo que es la parte del gaming. Pues, o sea, la gente ya sabe, no digamos, la gente o sea la gente que sea jugadora pues ya saben de qué estoy hablando cuando digo el mirror Edge o, o, pero no todo el mundo va a saber porque digamos este video yo sé que digo, o sea la idea que yo lo hago es para que lo vean la parte también digamos eh, bueno todo el público en general pero pero yo yo voy a hablar y lo que yo me enfoco es de la parte del diseño la parte de arquitectura la parte, o sea todo lo que yo sé y la parte del gaming y la parte del juego y la parte de digamos o sea todo lo que es el diseño, toda la que es la parte de eh, creación de modelos 3 d o sea, en, en la parte de rigging, en la parte de... O sea, todo eso es lo que yo sé y lo que he trabajado. Entonces, eso es lo que voy a hablar, digamos, en muchos videos. O sea, digamos, es como para enfocalizar para la gente que, que, que, que realmente yo sé que va a haber gente que le guste esto. Porque como a mí me gusta, hay gente que le va a gustar y hay gente que no le va a gustar. Entonces, digamos, en la parte ya, ya del juego, o sea, lo que es el juego en juego, pues, sí, pues aquí ya es el counter, ¿no? O sea, digamos lo que es normal, pero pero, pero va a haber muchísimas diferencias con respecto a lo que, digamos, tiene que ser un juego y lo que tiene que ser digamos un buen diseño o un buen trabajo eh, de virtualización, modelización, como digo, esto trabaja en el Hammer Editor, ¿no? Hammer editor. O sea, yo sé que mucha gente, mucha gente en la parte de arquitectura, en la parte de ingeniería no va a conocer este, ese, ese programa, porque esto es un programa para modelado de videojuegos. Entonces, era, no es común, no es común, inclusive, o sea, a mí me pasó así, o sea, yo, yo no conocía eso, o sea, yo, yo porque empecé a jugar este juego y me empecé a enterar de que esto existía y sobre todo porque es que esto, o sea, aquí el Hammer, o sea, el Hammer Editor que se llama High Editor, Hammer Editor es una, es un, o sea, es un, es el source, ¿no? o sea, el Hammer Editor es el editor de 3D, pero pero el source que es el es el, el engine que es el engine que, que utiliza valp o sea, mucha gente ya lo va a saber no yo sé que esto es repetitivo y ya ya yo sé que es cansón porque no sea si digamos la gente que ya sabe pues no va a estar mirando eso sí pero lo hago es para la gente que no sabe sí los que no saben porque hay mucha gente que no va a saber estoy seguro digamos si yo tengo gente que va a ser digamos de la parte del dibujo de la parte eh, a nivel técnico de ingeniería y a nivel de arquitectura de dibujo, dibujantes, mejor dicho, gente que yo sé que no va a saber lo que estoy diciendo Entonces, ve aquí no, nunca había visto que de pronto se puede saltar hacia allá Mira Bueno, los Boots son unos tontos, ¿no? Los Boots son esos personajes que no pues son manejados por la máquina, pero son unos tontos, de verdad Pues ellos no pueden estar viendo ahí, como que no Wow, pero a lo que, bueno, no me van a volver porque, digamos, eso es un tema ya del videojuego, ¿sí? Pero lo, lo, lo, que, lo que estaba diciendo la parte del source, que es el engine que utiliza para poder crear este tipo de modelos, ¿no? Digamos, este tipo, o sea, este, este mapa que se llama un mapa, este mapa fue creado por, pues, por una persona ahí, o en, hoy, no sé, ahí decía, pero de pronto al final lo dejo porque, pues, igual es la descripción, digamos, eso, eso hay que tenerlo porque es el derecho de autor de, del creador del mapa, ¿no? Yo creo que no se molestará si. Porque lo estoy utilizando para, pues para, para, porque voy a utilizar, así digamos, wow, yo no sé, yo no sé si tendrá algún problema, digamos, utilizar uno de esos modelos, o sea, los modelos que uno está, porque yo estoy aquí jugando, sí digamos, yo estoy, eh, estoy, sí, jugando un mapa pues de terceros, ¿no? y eso tampoco es de Valve, esto es de un, tiene propietario porque pues alguien lo hizo, ¿no? O sea, eso es un tema complejo en el sentido de que, digamos, nosotros estamos creando un, un, un, un mapa, un elemento 3D dentro de un dentro de un engine que no nos pertenece. ¿sí? O sea, el engine es de es Valve. Entonces, pues así nosotros creemos esto: todo lo que quiera, todo lo que podamos virtualizar, eso sigue siendo de Valve. ¿sí? Digamos, no sé, eso es, digamos, ya a nivel interno. O sea. Yo digo todo eso es porque digamos uno, o sea, uno a nivel corporativo y eso, pues tiene que tener propiedad de las cosas para poderlas vender. Entonces, o, o, o no solo eso, sino que pues igual es tú lo creaste, si ¿sí? tú lo creaste, pues debería ser tuyo. Pero, pero no, no funciona así realmente porque pues estamos aquí dentro de un entorno virtual que es de, de tercero, también de, pues de Valve. Entonces, esas cosas antes de empezar, sí, porque digamos, digamos, si uno modela esto en sketch, porque ellos manejan la parte de. de ellos también, o sea, estos modelos en un principio empezaron fueron creados en SketchUp O sea, los modelos los modelos eh, iniciales, ¿no? Ya ahorita, hoy en día, no, porque ya tienen el Hammer hace, pues, hace algunos años Hace como 10 años ya, pues en el Hammer se, se modela todo lo que es de la parte de, de este juego Entonces, todo eso es, imagínense, todo eso es una introducción, ¿no? Entonces, pues igual, no sé, pues ya se hace muy largo Pero pues igual es como una introducción a lo que... A lo, que, a lo que se puede decir Esa parte, si sí, más bien yo creo que lo voy a manejar como una introducción A lo que A lo que voy a trabajar mejor Es, es, es una introducción y digamos eh, Este tipo de cosas Hay muchísimas cosas que ya uno tiene que o sea, Digamos para entrar en materia ya lo voy a hacer en otra parte Porque la verdad es como una introducción Para la gente que no sabe Y para, la, y para mí también digamos Para, para poder hacer una eh, de lo que es el entorno, digamos, una introducción de lo que es el entorno, digamos, de lo que se va a mirar y ya después pues los videos pueden ir generando, ya pueden entrar en materia a utilizarlo, porque ya hay gente que haciendo, está haciendo videos de, pues, del CSGO que es la, la abreviatura de este juego pero ya se centran en la parte de modelado, ¿sí? O sea, en, en, lo hacen en SketchUp o también lo modelan directamente en Hammer, que es el es, es muy bueno ese programa, digamos, se puede para, para tutoriales y eso, pero igual yo creo que eso es un concepto que ya se sale, digamos, de la o sea, se sale de la, de, de, de la parte del gaming, o sea, no, no no del game, de los juegos, ¿sí? Entonces, es, un, es son conceptos que se van a salir un poco de la parte de ingeniería y de arquitectura que es lo que yo manejo, o sea, lo que yo me, me desenvuelvo y en lo que trabajo. Entonces, eh, pues yo también me desenvuelvo en la parte del gaming, sino que digamos estoy centrado más en la otra parte porque es lo que hace más parte de, de mi vida y de mi trabajo. Pero. Pero esta parte, o sea, ya, ya, ya, ahí ya empiezo a entrar a lo que lo que voy a hablar, digamos, en otros videos, porque no. No. No. No. no voy a dejarlo hasta ahí para que. para. para poder hacer como un orden, ¿sí? <risa> Esos, esos, bots, se llaman los bots, esos manejados por el, por la máquina son unos tonticos, voy a dejarlo hasta ahí y ya, va a matar esto y sigo en la otra parte para poder como <risas> organizar un poco esto. bien, hasta ahí, listo ya nos vemos voy a, voy a seguir, porque voy a seguir como en la, en la otra parte y mejor para que para, para digamos eh, tener una organización, listo vale, entonces hasta ahí lo dejo